de Colombia y eh, curso de estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, acabo de recibir el primer puesto en eh, los premios ya más, pues, organizados por la Agencia Nacional de Defensa, Espectro, básicamente por un trabajo de simulación de la propagación de redes eh, MIMO eh, para sistemas de quinta generación frecuencia de frecuencias de onda militar. motivado por el desarrollo de las telecomunicaciones actualmente y por eh, el futuro eh, de las telecomunicaciones en Colombia. Eh, eh, he participado oh, durante todas las ediciones del Congreso Internacional de espectro que ha organizado la ANE. Siempre me ha parecido una actividad eh, importante para el desarrollo profesional. Siempre nos pues pareció interesante participar en este concurso para mostrar los avances de sí, sí, sí, sí. investigación que ¿no? ha sí, sí. claro.